Bueno, Miñuto Badbacarric, eh, para deciros que tras presentar los datos queríamos ofrecer en esta jornada un espacio de diálogo intergeneracional para abordar, como, como hemos visto hoy, uno de los retos que desde hace años preocupa al sector y es el, de, el relevo generacional. Vamos a tener con nosotras a personas a las que hemos tenido la enorme suerte de conocer e implicar en proyectos del observatorio que tienen un largo recorrido en el sector, que lo han visto crecer, madurar y estructurarse y de las que tanto hemos aprendido. Y a personas jóvenes con un recorrido más reciente en el sector, que están tomando ese relevo generacional en las organizaciones y a las que seguiremos la pista muy de cerca porque, porque encarnan el futuro de, del sector con ellas. Queremos hablar del legado, de la identidad y de los valores. Y será Edur Nevaz quien modere esta mesa de diálogo intergeneracional. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todas y a todos. Durante los últimos minutos hemos tenido la oportunidad de conocer los principales datos, las principales conclusiones del barómetro 2021 del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, pero más allá de los datos, de las cifras, de las estadísticas y los porcentajes, como decía Lucía, hoy también queríamos aprovechar esta jornada de encuentro para generar un un espacio de reflexión y diálogo sobre un tema de interés para el tercer sector social de Euskadi y por extensión también para toda la población vasca, como son los retos que el tercer sector vasco tiene ante sí al objeto de preservar su diversidad, mantener la coherencia o generar respuestas a necesidades sociales existentes o emergentes. Tal y como nos adelantaba la consejera que nos ha tenido que dejar, porque tiene pleno, así son las agendas políticas, como sabemos, de apretadas, ella ya nos lo ha dejado. ¿no? Uno de los retos más importantes es, sin duda, el del relevo generacional y podríamos formular unas primeras preguntas de carácter genérico. ¿no? ¿Qué personas se están incorporando a las organizaciones del tercer sector social de Euskadi? ¿Qué sector se están encontrando? ¿Qué elementos identitarios es esencial mantener y transmitir a las personas que se van incorporando a él? qué cuestiones podrían ser mejorables, siempre las hay, ¿no? Muchas personas que iniciaron, impulsaron y contribuyeron a consolidar el tercer sector social en Euskadi se preguntan qué ocurrirá ahora, que se han retirado o que están próximas a retirarse, ¿no? ¿Quién asumirá los roles que dejan? ¿Cómo proseguirá el sector su andadura? ¿Qué quedará de los valores que movieron e inspiraron a una generación creativa, luchadora y comprometida? Como es comprensible, el sector va cambiando a medida que lo hace la propia sociedad, pero podríamos decir que hay un núcleo identitario que sigue atravesando el sector y que constituye su valor añadido y es el legado, un concepto del que hoy también vamos a poder hablar, un legado que es necesario transmitir y que las generaciones mayores esperan que siga convocando, orientando y estimulando a las generaciones más jóvenes. Hoy vamos a profundizar en todas estas cuestiones con las personas que han tenido la generosidad de compartir sus respectivas experiencias, como ya nos adelantaba Lucía, tenemos eh, a tres personas que cuentan con un largo recorrido en el tercer sector social de Euskadi, y que por tanto nos van a poder hablar desde la veteranía y constituyen ese legado del que hablábamos, de una labor que lleva realizándose ya muchos años y otras tres personas se han incorporado de una forma más reciente a la labor desarrollada por el tercer sector social y tienen, cabe suponer, ahora lo veremos, una perspectiva quizá algo diferente. Constituyen, por tanto, ese relevo generacional que garantiza el buen estado de salud y la fortaleza del tercer sector social en Euskadi y serán también, por tanto, testigos y agentes de lo que ocurra en el futuro, no a corto y medio plazo y, por supuesto, también a largo. Estas seis personas ...vienen además de territorios históricos diferentes, de ámbitos diferentes de actuación dentro del tercer sector social vasco, así que nos van a poder dar también una perspectiva bastante general... Y vamos a conocerlos primero un poquito mejor, os los voy a ir presentando poco a poco. Por ejemplo, María Ángeles Arbaizagoitia, a la que tenemos ahí, llegó al tercer sector social para buscar respuesta a las necesidades de su propio hijo. Las personas con enfermedad mental en aquel momento habían sido desinstitucionalizadas y esto supuso un paso adelante, pero lo cierto es que tampoco existían recursos alternativos a los centros psiquiátricos y sí existía, en cambio, algo que dificultaba enormemente el camino de estas personas y de sus familias, como era el estigma. María Ángeles entró buscando y acabo dando porque ha sido madre fundadora, voluntaria y presidenta de ASASAM, la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, es también presidenta de Salud Mental de Euskadi y vicepresidenta de la Confederación Salud Mental España. En 2021 recibió el premio Saren Saría por toda una vida vinculada a y comprometida con la salud mental y por ser referente para todo el tercer sector social de Euskadi. María Ángeles, bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Gracias, sí, es un honor a todos y todas. Bueno, pues sí, la verdad es que. Sí, vamos a ir primero conociéndoos a todos ah, vale, y vale. luego ya, ya entramos en materia. Era simplemente para saludarte y darte la bienvenida y las gracias. Tenemos a Manuel Merino también, la vida profesional y personal de Manuel ha estado vinculada desde principios de la década de 1980 al ámbito social, empezó su andadura vinculado a Caritas Vizcaya a finales de los 70, de la que fue director, impulsando el cambio de la institución en una organización tal y como la conocemos actualmente, fue también presidente de Caritas Euskadi, después promovió y fue director de la Fundación Aspaldico, que atiende a personas mayores dependientes y presidente de la Ares y la red de entidades de atención a personas mayores con dependencia de Euskadi actualmente es presidente del Consejo de Mayores de Vizcaya y todo esto le ha brindado la oportunidad de, voy a citar sus palabras textuales, conocer, apreciar, aprender de y trabajar con personas de grandísimo valor humano y compromiso social. Manuel, gracias por estar con nosotros y nosotras bienvenido. Conocemos a Concha Clavero, a la que tengo aquí a mi lado. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como en el caso de Manuel, toda la vida profesional de Concha ha estado relacionada con el tercer sector social. Cuando volvió de sus estudios en Barcelona, colaboró con la Asociación Ascaguincha de Familiares y Personas con Drogodependencia. En 1988 participó en la creación y desarrollo de lo que hoy es Sartutaldea, Aldea, una agrupación formada por cuatro entidades que orientan su labor a la inserción social y laboral de personas en exclusión. EROAC es la entidad que lo gestiona en Guipúzcoa y ahí es donde Concha viene desarrollando su actividad profesional desde hace más de tres décadas. Así que, Concha, gracias también por acompañarnos. Bienvenida. Vamos con María Manrique, es la actual presidenta de Euskal Herrico Scout Act Vizcaya, federación que engloba los 28 grupos scout vizcaínos, además de patrona de de Fundación A y Astia y consejera de Cáritas. Su trayectoria en el tiempo libre educativo se remonta cuando con siete años su familia decidió apuntarla al grupo scout de su estado natal. Tras 11 años de proceso como chavala y otros 11 como monitora, el movimiento decidió de forma asamblearia que ella fuese se fuese su presidenta, que es un cargo que ocupa desde hace tres años, porque como se afirma en el propio movimiento, ¿verdad María? Una vez que es es scout, uno lo es para toda la vida. Ella es graduada en Ingeniería Civil con máster en profesorado, aunque su desempeño profesional hace ya tiempo que, como vemos, se ha orientado por el camino del tiempo libre educativo desde las competencias que este sector le ha brindado. Así que bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Nerea Laina es graduada en Psicología por la Universidad de Deusto, especializada en Psicología de la Intervención Social y Drogodependencias. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la intervención con personas con patología dual y enfermedad mental grave. Además, nunca ha dejado de estar vinculada a la Universidad de Deusto, trabajando en el ámbito de la investigación en torno a la exclusión social, el sinogarismo o las migraciones con perspectiva feminista. Actualmente es técnica de fortalecimiento asociativo en Arresia Capurtus, coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a personas migrantes. Bienvenida también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos frente a mí a Iker Migueliz. se trae se graduó en trabajo social por la Universidad de Deusto en 2017, cursó un máster en adicciones en esta misma universidad y actualmente acaba de terminar el primer año de la formación en sistémica por la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar. Lleva en activo aproximadamente tres años como educador familiar en el ámbito municipal, en concreto para el Ayuntamiento de Zaraut, pero a lo largo de su vida personal y universitaria ha hecho voluntariado en diversos ámbitos. Y la cosa empezó, como su Suele suceder con las mejores cosas de casualidad, en su caso porque acompañó un buen día a una amiga suya que ya hacía voluntariado y dijo hmm, también me parece a mí que este sector me llama, así que el resto, como se suele decir Iker, es historia. Hoy creo que tenemos una mesa de lujo, así que saludados y saludadas, yo creo que les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso para empezar ya con la charla. Y vamos a empezar hablando de esos elementos fundamentales del legado que antes ya anticipábamos, los elementos sobre los que articular el relevo generacional en las organizaciones y redes y seguir así construyendo un tercer sector social de Euskadi diverso, plural, solidario y capaz de actualizar de forma permanente sus respuestas porque, dado que vivimos en una realidad cambiante, también las respuestas han de serlo. Así que podemos empezar una primera ronda de pregunta a los que hablan desde la veteranía, ¿no? como hemos planteado al principio. Y vamos a empezar, por ejemplo, por María Ángeles, que era la primera a la que saludábamos y que nos iba a contar ya un poco su historia y su trayectoria, porque la pregunta genérica para todos vosotros y vosotras sería cómo era el tercer sector social de Euskadi cuando empaceasteis vosotros y vosotras y cómo es ahora el que dejáis, ¿no? ¿Qué creéis que es lo más importante que dejáis? A esta primera pregunta, María Ángeles, y, y un poco a lo que nos quieras contar tú también de tu historia y de tu trayectoria en el tercer sector social, si te parece, pues rompes tú el hielo. Bueno, pues, unón, y bueno, pues empezaré un poco mi trayectoria. Bueno, pues a los 18 años, de los dos hijos que tenía, el segundo se le desencadenó la, la esquizofrenia. En esos momentos, con un desconocimiento que realmente era un desconocimiento total para nosotros y sobre todo para mí también, pues fue un poco, un poco fuerte, ¿no? El ver los delirios, el ver sus comportamientos y ya intentamos pues, eh, llevarle a, al psiquiatra y desde ahí empezamos ya un poco toda la, toda la historia. El, en sus, en sus momentos no quería llevar el tratamiento, o sea, no se sentía enfermo nunca. Y de ahí, pues bueno, yo estaba muy angustiada y, y a veces pues un poco desesperanzante todo. Y empezó en, en una puerta giratoria. Bueno, pues ingresaba, eh, estaba igual 8 o 10 días, se comprometía todo, llegaba a casa. Bueno, con esto no, no había más, entonces yo buscaba un poco todo lo social. Se buscaba entonces con las familias que nos estábamos ya empezando a reunir y de lo, de lo social no existía nada. Entonces ya empezamos a, desde, la, a, a desde el ayuntamiento a buscar un, un local, y ya nos facilitaron un local que compartíamos también con lo de drogodependencia, con adiciones. Y bueno, y desde ahí empezamos a crear ya programas y había estudiantes también que venían a hacer también pues un poco voluntariado y desde ahí empezaron todos los comienzos, nos costó muchísimo, o sea, fue desesperante porque a los tres años, bueno, a los, mi hijo tenía 18, a los 23 pues se me suicidió y como os digo siempre en la puerta esa giratoria entonces yo lo que intenté es pues seguir con la lucha ya que para mí ya es pues ya se fue lo que más quería y lo que esto, por lo que está peleando y de esa lucha pues hasta el día de hoy realmente. Bueno, ya nos fuimos haciendo programas, sobre todo todo lo social, el apoyo a las familias que somos realmente los cuidadores y teníamos, no, teníamos, no teníamos apoyos, hay, ahora hay más, pero realmente ha sido una lucha muy ardua hasta el día de hoy. Y bueno, pues sí que hemos formado, bueno, ya luego tenemos ya profesionales, nos hemos profesionalizado las instituciones eh, con los apoyos ya de las diputaciones, gobierno vasco, realmente, pero sigo diciendo que hay, todavía hay que invertir más en todo, en los ámbitos sociosanitarios, sí, so, sociales sobre todo. Y bueno, esa es mi lucha, ¿eh? que creo que son personas que tienen mucho estigma, que se les margina, que, que no tienen proyecto de vida, que hay que hacerles más formación para que sean, para que tengan un empleo, lo que puedan trabajar cuatro horas, ocho horas, y bueno, empezar ya a formarles, porque realmente pues, llevan un tratamiento fuerte, y ese tratamiento, pues les deja un poco abatidos, sin ganas a veces de, de, de luchar por ellos mismos. Y bueno, pues hasta aquí os puedo contar un poco. Y bueno, pues bueno, es que me fui un poco nerviosa. Pero realmente yo pienso que el futuro sí que empieza a venir gente joven, eh, sobre todo algunas sobrinas así, a la organización, a las juntas, y no es todavía por el estigma el entrar por una puerta hay muchas familias que tienen ese estigma porque parece que se les está etiquetando y queremos luchar contra todo eso. Y yo creo que la, eh, cuanto, más, eh, cuanto más se invierta en salud mental es erradicar un poco el estigma. ¿eh? Y yo creo que desde las instituciones, desde aquí les pido ese apoyo que realmente, sobre todo la vivienda, la vivienda, porque todo todavía lo están sosteniendo los cuidadores, que son las familias muy mayores, hay también algunas personas que se han reconvertido, o sea, han cambiado un poco esto, igual cuidando un poco también a sus familias, pero realmente pues creo que hay que, el proyecto en el ámbito, en el ámbito social, tiene que haber más proyecto de vida para todas estas personas. Y porque, para que no recaigan en esa puerta giratoria, no se agudicen. Empezamos por infantojuvenil, eh, adolescentes y todo lo que conlleva también a, a un proyecto de vida de todas estas personas. Es que ricasco. Muchas gracias a ti, María Ángeles, por compartir tu, tu experiencia, que además es muy personal y muy íntima, es muy generoso por tu parte, haberlo compartido hoy con nosotras y nosotros, y yo creo que además aquí tenemos ya un primer valor que forma parte tanto del legado como creo que del futuro del tercer sector social, que es ese alma, ¿no? y esa generosidad de una persona que ha luchado, en este caso por su propio hijo, y que sigue luchando por otras familias y por el bienestar de otras muchas personas. Eh, Manuel, hace unos días en una charla que tenía y ahora vamos ya así contigo de paso, decía que uno de los rasgos característicos del tercer sector era precisamente ese alma, ¿no? Y yo creo que ese valor forma parte del legado y, y va a seguir formando parte del tercer sector social, esa es, implicación especial, ese algo que te atrapa y que tiene que ver también con, con la emocional y con un compromiso tan firme y tan prolongado en el tiempo como el de María Ángeles, ¿no? Sí. Sí, te oímos, creo sí. que está está encendido, perfecto. Da pudor hablar después de María Ángeles. <ríe> Me da pudor. aguantar el pudor, pero creo que como a veces en, en las misas, después de algunas prédicas que merezcan la pena, debía haber un minuto de silencio. Eh, después de lo que ha dicho María Ángeles y cómo lo ha dicho. Yo quería decir una primera cosa. Eh, una, hay una anécdota que dicen que alguien preguntó a alguien que estaba construyendo, que estaba poniendo ladrillos en, o piedras encima de una pared. Y pasó un señor y le dijo, eh, ¿tú, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, bueno, estoy poniendo cemento y piedras en esta pared. Dio unos pasos y le preguntó a otro. Y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y dijo, estoy construyendo el escorial. El tercer sector está construyendo una sociedad más participada, más comprometida, más solidaria, más accesible, más acogedora, más justa. Ese es el escorial que estamos haciendo. No se están levantando paredes, se está construyendo sociedad, se está construyendo un modelo de sociedad. Por eso hay futuro, porque queda mucho por construir. Y por eso el reconocimiento de las instituciones no solo tiene que venir por lo que se hace, sino por lo que se significa en tanto que constructores de un modelo o co-constructores de un modelo de sociedad participada, abierta. Eh, cuando yo me he preguntado qué, qué podía decir, eh, la verdad es que le he dado muchas vueltas para decir, bueno, eh, eh, joder, ¿por qué voy a decir mirando atrás lo que habría que hacer mirando a, hacia adelante? Si, si lo que hay que hacer es mirar para adelante, y yo ahora voy a mirar hacia, detrá, hacia atrás. Siempre me baila una idea sobre la cabeza, y es que cuando quieras beber las aguas cristalinas, las aguas puras del río que pasa a tu lado, vete a los comienzos, al inicio, a los manantiales, porque a lo mejor en los manantiales encuentras el agua que quieres beber. Pero no vas a vivir de eso, vas a vivir hacia adelante. Pero sabes cuál es el agua que lleva tu río. Y en ese sentido yo os voy a hacer una, una comunicación porque he hecho una reflexión. Yo empecé a, a vincularme a Cáritas en, en el año 79, eh, en un programa que se llamaba de animación comunitaria. Cuando Cáritas hacía fundamentalmente eh, ayudas económicas, tenía sin embargo un programa destinado a movilizar socialmente, a, a agitar a la sociedad en el buen sentido, para que fuese la propia sociedad la que asumiese eh, la vocación de transformación. En aquella Cáritas, que parece que es como antigua y vieja, se iluminaban cosas. Y entonces yo os voy a decir, por qué nació el ¿cómo nació el tercer sector? Porque a veces, en el por qué y en el cómo del inicio, está el para qué y el hacia dónde. Y por eso yo voy a hablar del pasado... Como si fuese la clave del futuro, pero luego vosotros hacéis lo que os dé la gana. Porque eh, yo todavía estoy en el tercer sector, a mí no, yo, yo no dejo legado. Yo sigo en la carrera como María. Si construyendo. Aquí, aquí no hay, aquí no hay. Pero lo que sí es claro, lo que sí es claro es que eh, el futuro ya no somos futuro. Bueno, ¿cuáles son, por qué, de qué manera nació el tercer sector? bueno, fue por los años sesenta y pico, lo que ahora llamamos tercer sector, que entonces no se llamaba así. Pero, pero como tengo algunas notas, me vais a permitir que, que lo diga. Pues, nació a medida que hubo gente que se preguntó por las causas de lo, de lo que pasaba. Es decir, en la beneficencia estaba trabajando sobre los efectos sobre los efectos de la, de, la, de, de la exclusión social. Vamos a cuidar los efectos. Pero hubo gente, hubo gente que dijo, ¿y las causas? ¿Dónde vienen las causas? ¿Por qué no actuamos sobre las causas? Además de actuar sobre los efectos, actuemos sobre las causas, abordemos las causas. Fijaos que esto ya estoy apuntando a futuro, porque por lo menos el futuro que yo entiendo. Nació también a medida que algunos descubrieron que las desigualdades injustas, que las injusticias, que las desigualdades no formaban parte del orden establecido, porque parece que había un orden pretendidamente y heréticamente querido por Dios, que era que pues, los pobres eran pobres, los ricos eran ricos y de esa manera la sociedad interactuaba manteniendo cada uno en su sitio, ese el orden establecido los que mandan eran los que mandan los que obedecen, los que obedecen y hubo gente que dijo el, el orden ese no vale ese orden no es orden hay que cambiar ese orden establecido primero porque no está establecido porque es un orden impuesto. Yo conozco gente, conocí gente, o decir, conozco gente que, que vivió en estas reflexiones. Y hubo otros que eh, fueron descubriendo que si no se trabajaba por cambiar ese desorden establecido, lo que se estaba era contribuyendo a mantenerlo. Es decir, hay un desorden, pero si no lo cambio, estoy contribuyendo a que siga. Y empezaron a decidir, fijaos las causas, el desorden o el orden, estaban contribuyendo a mantenerlo, hay que cambiarlo. Y el tercer sector nació a medida que muchas personas decidieron que algo que estaba ocurriendo, y a lo que ha apuntado María Ángeles, que es privaticemos los problemas, los problemas son individuales, los problemas los tienen las personas y los solucionan las personas. Y ya nos ayudaremos a solucionar los problemas, pero son las personas, privaticemos los problemas, que fue lo mismo, decían los, los sabios que, que hacían esta reflexión de decir invisibilicemos los problemas ocultémoslos, dejémoslos en las viviendas, que cada uno lo viva. Yo me acuerdo todavía el problema, bueno, la situación de discapacitados psíquicos y de discapacitados físicos que casi no podían salir a la calle porque eran casi vergüenza social y el problema era de su madre, sobre todo de su madre, sobre todo de su madre, también de su padre, pero sobre todo de su madre. Por tanto, mientras estén en casa... Además de no eh, eh, ensuciar la imagen pu, eh, preciosa de esa sociedad desorganizada, no tenemos que darle respuestas. Y entonces algunos decidieron que socializar los problemas, entenderlos como problemas de la sociedad, era la solución o formaba parte de la solución. Pero todavía hubo quien dio otro paso o se fueron dando pasos que eh, de, de dónde venían los problemas eh, bueno pues la solución tendrá que venir de los problemas de los hombres y mujeres solidarios de la gente buena de los hombres y mujeres solidarios no digo yo que, que no parecen los problemas pero que pero que ellos son los que van a hacer no no va a venir de la implicación de estos pero del protagonismo de quienes padecen esos problemas del protagonismo de los vulnerables, del protagonismo de los excluidos. De eso va a venir, de la confluencia, de la solidaridad de, los, de la gente que quiere cambiar el orden y de aquellos que quieren cambiar el orden porque están sufriendo las consecuencias de un orden que les de, de, de excluye. Y de esa solidaridad compartida salía un protagonismo colectivo potente, que empezó a configurarse, Os pues suena, ¿verdad?, que todo esto suena como tercer sector. Y a medida, nació el tercer sector a medida que muchos y muchas decidieron que el avance por configurar una sociedad más justa, integrada, cohesionada, se había que producir solo si la sociedad se implicaba, no, no vale que unos cuantos buena gente y los que lo sufren, sino... No, esto hay que hacerlo, esto hay que implicar a gente, de la, a la sociedad, porque la sociedad, la solidaridad, la cohesión, la justicia, la igualdad, no se consigue solo, ni principalmente por decreto. No son los boletines oficiales los que van a decretar el estado de solidaridad. Va a ser la propia sociedad, la que con boletines, probablemente, que también vendrá bien, que haya muchos boletines que apoyen en esta línea. Pero ser... Todo esta era la reflexión que hacía, hacía la gente de, de entonces. ¿no? Y nació a medida que nos dimos cuenta, y lo ha apuntado también Marángeles no por un acto mágico, como... Eh, de decir, bueno, pues ahora vamos a cambiar las cosas, sino por, por una concatenación de procesos capaces de cambiar situaciones. Teníamos que empezar a trabajar sobre procesos, no se cambian las cosas como si es un mago y sale la, la paloma, que por cierto está escondida en el sombrero, sale la paloma y de repente tenemos, no, no, no, no, no hay que establecer, procesos que lleven a las personas y a la sociedad del punto A al punto B, al punto C. Y entonces, amigos, necesitamos gente y necesitamos profesionales. Necesit Porque, claro, tampoco esto va de buena voluntad solo, va de profesionales que sean capaces de conducir esos proyectos de voluntarios que dinamicen sociedad y de profesionales que sean capaces de decir, pero de profesionales y de voluntarios que compartan el mismo compromiso solidario, que a los que les une el compromiso solidario. Y con la implicación también, decíamos, de, de, se reflexionaba, no estoy haciéndome titular de la reflexión de muchos, pero no, no, no solo va de la sociedad, tenemos que implicar a las administraciones, porque, eh, porque ellas son las responsables, las responsables teóricas, políticas, del devenir de la sociedad, y ellos son los que administran los recursos. Y de esos recursos necesitamos, y de ellos necesitamos vitalmente, también necesitamos de ellos. Y con una voluntad cedida o arrancada, yo creo que en buena parte, por lo menos algunos que me están oyendo de, de quienes están en eso, ha sido de voluntad cedida, convencida, eh, se embarcaron también en esta historia. Sí, y, y María Ángeles decía, pero por favor, embarcaros más, embarcaros más, porque si no... Y por tanto, quienes tenían el poder y los recursos también tenían que implicarme Y ahora estamos en una situación, y con esto termino, veis que todo es pasado, en una situación en la cual la administración pública ha asumido casi todas las competencias, tenemos que resituarnos, estamos resituándonos, tenemos que contar con el apoyo, tenemos que contar con la colaboración, tienen que aceptar nuestra voluntad de crítica, tienen que aceptar nuestras aportaciones y sobre todo y sobre todo tenemos que mantener la identidad y los valores porque si no mantenemos la identidad y los valores quienes en cualquier sitio nos vean se olvidarán de que de dónde venimos y hacia dónde vamos es lo de siempre y lo de todos, estaríamos construyendo paredes y nosotros estamos, estáis construyendo el escorial. Muchas gracias, Manuel. Bueno, algunos ya le conoceréis, otros no, pero ya os adelanto que Manuel es un hombre de grandes metáforas y seguro que nos va a ir dejando unas cuantas. Yo me voy a apropiar de una que el otro día nos comentaba en una charla previa y él decía que no era muy partidario de mirar hacia detrás, no, no, era, no era nostálgico, pero que también es cierto que cuando la luz nos viene de atrás, vemos mejor el camino, ¿no? que si nos viene de frente nos puede cegar. Así que seguimos recogiendo parte de esa luz que nos llega del legado con concha a la que tengo aquí a mi lado y que también me gustaría que nos hablara, como lo han hecho Manuel y María Ángeles, de cómo encontraste tú el sector, cuál ha sido tu trayectoria y qué cambios quizá percibes en él a día de hoy. Hola, gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, bueno, gracias por la invitación. Eh, yo comparto muchas de las cosas que ha dicho Manuel, pero también es cierto que creo que somos herederos no solo de gente que en el 70 pudo cuestionar el orden establecido. Creo que el orden establecido ha venido siendo sido cuestionando por muchas personas y eso lo sabemos bien las mujeres. Quiero decir, somos herederas de un movimiento que en su día no nos reconocía nada y que de alguna manera estamos aquí y lo queremos continuar. En, yo voy a contar más desde el día a día de, de una profesional que llega a un sector que, bueno, por causas ya más personales sí que estoy vinculada, pero es verdad que más desde un voluntariado. Es decir y llegamos a, a, un, tercer, a un tercer sector y creo que es importante que se, que se sepa, así brevemente, que no es lo que es, que no, que no estaba como estaba. Quiero decir creo que eh, los datos que se dan eh, a través del observatorio dan una imagen muy buena de lo que se ha logrado. No era así en, en su día, por lo menos cuando nosotros empezamos. Es decir, eh, éramos pocos equipos, éramos pequeños, tuvimos que aprender, digamos, eh, hacer... Todos, todas de todo, eh, hubo formaciones que tenían que ver o intervenciones que tenían que ver con muchas de, las, de los conocimientos que ya traíamos de nuestras propias carreras, pero hubo cuestiones que, que eran absolutamente nuevas para nosotros, quiero decir, tuvimos que aprender a gestionar, tuvimos que aprender que era un plan de contabilidad, tuvimos que ver y, y detectar necesidades, tuvimos de las personas a las que nos dirigíamos, tuvimos que, que ver qué metodologías de intervención eran las más adecuadas, qué valía, qué no valía, qué otras cosas estaban haciendo fuera, qué buenas prácticas podíamos comunicarnos. Quiero decir, eso es, eh, digamos, lo que en, una, en un desarrollo de, de, de la intervención aprendimos a hacer. Ha habido un reconocimiento, también es cierto, que era un sector que no estaba muy reconocido. Yo entiendo que cuando se dice que se están creando nuevas entidades y que está aumentando, quiere decir que hay un reconocimiento social del valor que aportamos y un interés por parte de muchas personas, no solo en el voluntariado, sino también en participar de forma profesional en este sector. O sea, yo confío, que, cuando hablamos de futuro, creo que… Yo soy muy confiada. Me parece que se han logrado muchas cosas. Me parece que, por lo que se dice, seguimos siendo muy necesarios para responder a cuestiones que a veces vienen desde propias problemáticas a compartirlas y poder profesionalizar y poder una, dar una respuesta más estructurada. Pero también es, es un sector que incluso eh, ha, se ha regularizado laboralmente. Es decir, como anécdota, nosotros el primer contrato que tuvimos fue el, de convenio, el convenio de oficinas y despachos. Es decir, era el convenio que más se parecía a lo que nosotros hacíamos, cosa que evidentemente no es lo que nos correspondía. A lo largo de todos estos años, es decir, se han llegado a gestionar ya los convenios de intervención social, creo que incluso en alguno de los territorios está en el tercer convenio. Es decir, todo eso supone que el sector mejora, avanza, eh, se profesionaliza y busca eh, dar respuestas de formas adecuadas a las problemáticas que, que surgen. Pero sigue siendo un sector con muchísima incertidumbre. O sea, no… no es verdad que hay un reconocimiento, es verdad que hay un apoyo, es verdad que la, valora, la valorización de la sociedad o el conocimiento que la sociedad tiene de nuestro trabajo es mayor, pero es cierto que a la hora de desarrollar muchísimos de los servicios tenemos muchísima incertidumbre. Muchas veces no sabemos, eh, se trabaja mucho y es verdad que el aporte y la colaboración y la implicación de las administraciones es fundamental, pero necesitamos, lo, hemos, lo dice María Ángeles, lo dice Manuel, necesitamos ese compromiso. Y esa confianza en, el, en, el, en la labor que desarrollamos. Eh, tenemos eh, servicios que se suspenden, que, se, que hay parones con lo que supone para eh, las personas a las que se dirigen y con lo que supone para las propias entidades como empresas por el personal que tiene y que… No no, no no sabemos cómo resolverlo. Entonces, eh, sigue siendo, es verdad que se, ha, que, se ha, que se ha avanzado, es verdad que se ha reconocido, hay incluso una ley del tercer sector, pero es cierto que queda mucho por hacer. Y queda mucho por hacer en ese compromiso, digamos, en esa implicación de las administraciones. Creo que como sociedad civil... Respondemos y sigue habiendo avances y los datos de, de participación son muy buenos, están y que necesitaríamos continuar por ese camino porque todavía queda mucho por hacer. Muchísimas gracias. Bueno, hemos conseguido hacer una fotografía de la trayectoria, digamos, del tercer sector social en Euskadi, de algunos de los valores. Pilar ¿no? de, de este sector. Hemos hablado también bueno, del alma, ¿no? que decíamos al principio, y, y también de la implicación necesaria de la comunidad ¿no? en su conjunto, en el cuidado de las personas. Vamos a ir con las personas más recientemente incorporadas al tercer sector social, que además, casualidad o no, son jóvenes también, así que aportan una perspectiva también intergeneracional, como nos adelantaba Lucía, por ejemplo, vamos con con María y te toca, bueno, pues abrir el turno de, de las nuevas generaciones incorporadas al tercer sector con este legado del que hemos hablado, no sé si es el sector que tú esperabas encontrar, que tú imaginabas, si es el sector que crees que, que se va a mantener o qué cambios consideras que podrían ser necesarios de aquí a un corto medio plazo, cuéntanos María. Bueno, me toca lo difícil, ¿no? Hablar de eso, después de ellos tres. Eh, que ha sido un placer escucharos. Eh, bueno, yo eh, para contestar tu pregunta me voy a remontar un poco a mi historia de vida, ¿no? Antes eh, tú eh, me presentabas, ¿no? Eh, eh, y bueno, mi historia de vida eh, pues bueno, cuenta un poco eh, algo muy importante para mí, eh, que es el reconocimiento ¿no? de las competencias en este ámbito en concreto, ¿no? y más eh, pues desde la perspectiva de, del voluntariado. En mi caso, eh, desde una apuesta familiar por el tiempo libre educativo, eh, mis brazos eh, eh, deciden, junto conmigo y con mi hermana, involucrarse en el grupo scout de, de mi pueblo, de ese estado, ¿no? Eh, y es ahí, después de 11 años de proceso, no solo mío, sino también para mi familia, porque mis gurás también estaban activos en la vida del grupo, desde otra perspectiva, pues bueno, decidí empeñar ¿no? El, eh, la labor de ser eh, monitora voluntaria ¿no? durante otros 11 años. ¿no? Eh, este desarrollo se da paralelamente con yo decidir, desde la educación formal, eh, que quizás mi vida iba a ir desempeñada con ser ingeniera civil. Eh, lo subrayo esto porque eh, mi historia de vida me parece eh, relevante para poner en valor las competencias que el voluntariado desarrolla a lo largo de toda su, su trayectoria, ¿no? eh, que quizás, en mi caso, la educación formal no me capacitó, ¿no? Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que descubrí a lo largo de 11 años o he ido descubriendo o sigo descubriendo a lo largo de 11 años de ser monitora a, a, activa en el tiempo libre educativo? Pues bueno, eh, un montón de, de competencias, de liderazgo, de trabajo en equipo, de trabajo en red, eh, de atención plena a los niños y niñas, eh, jóvenes y adolescentes que, que participan de la vida de, del tiempo libre educativo no y todo eso eh, me llevó ¿no? a hacer un discernimiento personal que vocacionalmente a lo que yo me quería decir, dedicar era esto, ¿no? al, al tiempo libre educativo en concreto, pero bueno, eh, englobando al tercer sector social. Eh, es ahí donde, eh, bueno, pues eh, decido dar un paso más ¿no? y en este caso mi movimiento decide eh, ponerme en valor todo ese, toda esa trayectoria eh, y junto paralelamente a ese reconocimiento, eh, que la sociedad que antes Manuel eh, identificaba ¿no? me otorgaba, pues yo ya iba detectando que lo de ser ingeniera no iba, no iba conmigo ¿no? y que este mundo me había atrapado. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, quería detallar un poco esta cosa tan importante para mí o este recorrido tan importante para mí porque en clave de pensar en futuro, para mí hay dos, dos cosas que son eh, vitales y son el reconocimiento y el acompañamiento. El reconocimiento de las administraciones, que más o menos ya has hablado, no me voy a reiterar, pero sí que el reconocimiento de la juventud, en este caso, en, en órganos de decisión. ¿no? Para mí, en, este, en, en mi puesto de trabajo, es muy importante en el día a día encontrarme con otras personas que eh, vienen del tercer sector... Eh, que me llenan, me enseñan, me acompañan y me dotan de una serie de capacidades que luego yo pongo en valor ¿no? con, con el resto de la juventud que, que me rodea. Entonces para mí el, el reconocimiento eh, y ser parte de órganos, órganos decisorios ¿no? dentro de, de este ámbito para mí es vital ¿no? y desde ahí hay que estar capacitado a acompañar porque no es lo mismo acompañar tutelando a las organizaciones que acompañar creyendo en su, en su autogestión, ¿no? en su autonomía. Entonces, eh, para mí eso es vital. ¿no? Somos el tercer sector porque, eh, porque ponemos valor, ponemos corazón y todo eso eh, nos tienen que brindar la oportunidad a desempeñarlo a nuestra forma. ¿no? Y ahí creo que las administraciones, aparte de la parte económica, creo que tienen un reto muy, muy importante, ¿no? el ser capaces o capacit estar capacitadas para para dotar a las organizaciones a hacer y deshacer, ¿no? a escuchar y, y darles esa autonomía que, que se merecen o nos, o nos merecemos. ¿no? Y está bien. Bueno, yo creo que dos conceptos importantes nos ha dejado María, otros dos más, porque estamos acumulando unos cuantos, reconocimiento y acompañamiento. Voy a ir con Iker, porque además en esa charla previa que tuvimos, Creo que tú también planteabas esa necesidad de, de equilibrar y poner en valor a los dos grandes pilares del tercer sector social, más allá de la comunidad en su conjunto y de la administración pública, que es por una parte la profesionalización, de la que también ha hablado Manuel, y luego esa labor de acompañamiento que recae más sobre el voluntariado. O sea, cómo es de importante también equilibrar todo esto. Te traslado esta cuestión, pero también la genérica, ¿no? la del de tercer sector social en Euskadi que encontraste, cómo lo habías imaginado o qué idea tenías de él y, y bueno cómo lo percibes en la actualidad o incluso echando la vista un poquito hacia el futuro, cómo lo intuyes. Vale, eh, a ver, para comenzar, eh, como ha comentado, yo empecé metiendo un poco la, las piernas en este mundillo gracias a una amiga que me invitó a acompañarlo en voluntariado. Y un poco lo que comentabas del tema de la profesionalización, yo estuve de voluntario pues, prácticamente hasta terminar la carrera pues desde los 12 hasta los 22, 23, y sí me daba cuenta de que dentro de las labores que yo desempeñaba, las desempeñaba medias. Es decir, comencé con, con niños con problemas de déficit de atención e hiperactividad y sentía que estaba tapando fuegos. Yo decía, vale, estoy ayudando a este, a este chiquillo, a esta chiquilla, a que pueda hacer las tareas que le han mandado, pero, y rescatando a Manuel, ¿no? Vale, pero... Esto es un parche. Yo, yo me di cuenta ahí y dije, yo no quiero poner parches, poner tiritas, sino quiero intentar dar un apoyo más integral. No dedicarme a tapar este pequeño fuego, sino ver de dónde se origina y cómo evitar eh, en gran medida también el estigma que comentábamos. Luego sí que es verdad que tuve una experiencia muy cercana con, con un amigo, con el tema de consumo, patología dual, que fue digamos, eh, quien realmente afianzó mi sentimiento de decir, voy por aquí. Yo no, no tenía nada claro a dónde quería ir, y pues con, esta, con este periodo que fue desde los 15 a los 16, dije: Vale, tengo que ir por aquí. Un poco por lo mismo, ¿no? Porque, claro, apoyamos a la familia, apoyamos a, a nuestro amigo, pero era como: Siento que esta ayuda está coja. Me falta, me falta algo, y ahora ya no se lo puedo dar porque ya es tarde, ¿no? Ha entrado con, con ciertas organizaciones y demás, pero yo decía: quiero, quiero dar esta ayuda, lo que digo, de forma muy integral. Y sí que es verdad que yo creo que estas generaciones que, que nos han precedido nos han dejado esa luz que nos va desde atrás, que nos permite ver hacia adelante y, y gracias a la conciencia que estamos teniendo los jóvenes, que no digo que las otras generaciones no la hayan tenido, estamos viendo retos que, que siguen saliendo, sobre todo en tema de visibilización, por ejemplo, el colectivo LGTBI. Eh, cada vez hay personas que que se encuentran en situaciones de identificación personal que son estigmatizadas. Y yo creo que es un reto, entre otros tantísimos, con los que tenemos que lidiar y poco a poco ir dándoles esa visibilización y, y acompañarles en, este, en estos procesos de forma tanto profesional como voluntaria. Y volviendo un poco a repetirme, el tema de, de la profesionalización de este sector me parece necesaria para poder brindar el apoyo de la forma que realmente merecen estas personas, para que no sea un apoyo cojo, digamos. Uh -huh. Nerea, vas con todos los argumentos ya acumulados, tenemos la luz, esta que nos viene de fondo ya, es un foco, no vemos el final, estamos bien, bien iluminados en este camino, y cómo lo has vivido tú, cómo lo estás viviendo tú, cómo escuchas a tus referentes, he visto además que con gran emoción, lo cual demuestra una vez más que yo creo que todos los sectores profesionales eh, y vitales, pues si uno los desempeña con vocación mejor que mejor, pero si hay alguno en el que la vocación creo que es un elemento y un ingrediente fundamental, es el tercer sector social de Euskadi, ¿no? y se ve además en vuestros casos particulares como hay una implicación que va mucho más allá de, de lo profesional ¿no? y que tiene mucho que ver con la vocación, a ti te hemos visto también emocionada, como lo estábamos todos con los testimonios que hemos escuchado, con el caso de, de María Ángeles también, así que háblanos también de tu trayectoria y tu experiencia y tu visión bueno, pues es que recasco. Eh, bueno, yo soy súper es que llorona, entonces eh, escucho ciertas cosas y la verdad es que he visto a Manuel también que se emocionaba y bueno, no, yo me, me, vamos, me inundo enseguida. Eh, bueno, eh, lo primero agradecer a Lucía, que fue la primera persona con la que hablé y yo allá en esa llamada de teléfono eh, le dije que sí, sin pensármelo, porque además creo que, que ya como una cuestión de, de posicionamiento político casi no, eh, creo que las voces de las mujeres jóvenes están todavía muy invisibilizadas, entonces bueno creo que, que el hecho de que María y yo estemos aquí ya, ya es algo bastante revolucionario y potente. ¿no? Eh, por otro lado, creo que como cuando hablábamos el lunes en la reunión preparatoria, eh, creo que generar relato colectivo para, para saber hacia dónde queremos ir eh, es fundamental. ¿no? Y, y bueno a mí me, me emociona pensar que, que construye relato con gente que, que ha cuestionado el orden en una época tan dura como fue el franquismo, ¿no? Eh, pf, me hace sentir profundamente orgullosa, no quiero llorar, pero puedes libremente. Eh, pf, ¿eh? Eh, sí, sí, me emociona mucho y me, me genera como mucho orgullo, la verdad. Eh, porque además, bueno, pues me acuerdo como de Haití, ¿no? Y de bueno, yo también es que me meto en fregados a veces tremendos. Entonces, bueno, eh, ¿yo qué tercer sector me encuentro? Bueno, pues yo como buena mujer y buena persona socializada como mujer, ¿no? eh, yo tuve muy claro que quería estudiar psicología por esto del cuidado, que ha sido algo inherente a mí, que me ha acompañado toda la vida. Eh, y bueno, y a medida que fui estudiando y me quise especializar, yo tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de la intervención social. Eh, me di cuenta que, que esto iba mucho más allá casi eso, de, de la caridad ¿no? y, de, y del cuidado, que es un elemento nuclear, evidentemente, en nuestro trabajo. Eh, me di cuenta que nosotras lo que hacíamos muchas veces eh, era política, no política institucional, pero sí política en el sentido de, de cuestionar las relaciones de poder, todas esas, estas estructuras y estas causas que colocan a las personas en el lugar en las, en las que lo colocan. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me encontré, un, creo que he tenido muchísima suerte porque, bueno, pues mi primer contacto fue a través de las prácticas, eh, tanto de la carrera como del máster, eh, creo que tuve muchísima suerte porque aprendí mucho, eh, me encontré con profesionales eh, que me enseñaron eh, pues, maneras de ver y marcos de intervenir eh, pues, que son y que me han hecho ser lo que soy hoy, eh, con el discurso que tengo y con la idea que yo tengo de lo que es la intervención y el tratar con las personas. Eh, y bueno, y creo que me encontré un sector eh, muy hacia adentro y muy hacia afuera, y voy a intentar ser capaz, a ver si soy capaz de explicarme. Eh, me encontré un sector súper autocrítico, súper reflexivo, un sector que está en constante movimiento y en constante cuestionamiento. Eh, yo además que he tenido la oportunidad de, de tener contacto con el mundo de la universidad y de la academia y de la investigación... Eh, constantemente no eh, nos llamaban entidades sociales oye quiero saber oye quiero saber cómo está este programa cómo están las mujeres que tenido en este programa quiero saber qué impacto ha tenido el COVID en, en, en las mujeres migradas eh, para generar estrategias de intervención que verdaderamente favorezcan las vidas no de, de, de estas personas entonces creo que que es un sector súper comprometido con la innovación eh, con la generación de alianzas y de y de, y de red eh, incluso con eso con, con agentes que están fuera ¿no? del tercer sector como puede ser la universidad eh, pues eso Un tercer sector que pone encima de la mesa las necesidades de cuidado, ¿no? eh, de, de la necesidad de poner la vulnerabilidad incluso de las personas profesionales en el centro… Eh. Eh, pues eso, ¿no? ¿Cómo, cómo reivindicamos eh, procesos de, de escucha y supervisión de los propios equipos? Creo que, pues eso, que al final no solo poner el cuidado de las personas que atendemos en el centro, sino el cuidado de los propios equipos en el centro, creo que es algo eh, que esto eh, se ha luchado mucho, ¿no? y, y me parece que es algo que, que habla muy bien de nosotras, ¿no? de, de, de en qué lugar y desde qué lugar hablamos las profesionales, también desde la humildad ¿no? y desde la vulnerabilidad. Eh, y creo que, por otro lado, el, el sector es como muy permeable a, a todo lo de fuera. no Yo creo que, que Iker apuntaba antes no cómo como el movimiento feminista, el movimiento antirracista nos ha permeado, nos ha hecho cuestionarnos un montón de privilegios ¿no? que, que tenemos… Eh, y cómo cuestiones nucleares de igualdad, eh, de no discriminación o incluso la propia ley de extranjería, ¿no? que las propias personas migradas eh, reivindican su abolición, como las, las entidades también hemos sido capaces de generar sinergias ¿no? con, con todos los colectivos sociales y que nosotras en cierta manera, seamos muchas veces la voz y la altavoz de todas esas reivindicaciones que, que la gente que no tiene el privilegio ¿no? de, de poder estar en un sitio como este, por ejemplo… Eh, pues que, eso, que todas esas demandas eh, pues, eh, se puedan llevar a, a, la, a la administración pública. ¿no? Entonces, yo creo que me he encontrado un sector eh, como muy eh, permeable hacia afuera, pero a la vez eh, muy generando muchos procesos de reflexión y, y muy incluso autocrítico, ¿no? de, con los marcos de intervención que tenemos, cómo podemos mejorar eh, constantemente y, y demás. Entonces, eh, pues eso. No sé si he contestado, pero… Perfectamente. <risa> Bueno, pues después de esta primera aproximación, vamos a decir, eh, por generaciones, ¿no? Eh, yo creo que ahora ya podemos ampliar en este último bloque a todas las personas participantes en una única pregunta. ¿no? Y además algunas de las cuestiones que responderían a esta pregunta han ido ya saliendo en un goteo porque, bueno, hemos... Eh, ...descubierto cuáles son algunos de los valores pilar del tercer sector social en Euskadi... ...pero también se han ido ya identificando algunos retos, ¿no? el reconocimiento, el acompañamiento... ...una respuesta integral ¿no? a, a los problemas de las personas, que vaya también más allá de ese mero acompañamiento... ...el compromiso necesario de toda la comunidad en el cuidado de las personas y no solo del entorno directamente familiar bueno, la visibilización que apuntaba Iker, también fundamental, y que tú insistas también ahora en esta idea, ¿no?, de los diferentes colectivos. Hemos hablado antes de que uno de los principales valores del tercer sector social es precisamente su diversidad y su pluralidad, y eso es algo que hay que defender. Así que esta última pregunta, ya para todos y todas, sería, ¿qué elementos del legado consideráis que son claves para responder a los desafíos y retos del futuro? No somos futurologos, así que es difícil saber lo que nos traerá, pero algunas pistas ya nos ha dejado en los últimos dos años de cómo muchas veces bueno las necesidades que tenemos más o menos identificadas cambian de la noche a la mañana, algunas que ya existían se recrudecen, otras aparecen por primera vez. no También en la exposición Lucía e Iker nos han hablado de esto, problemas que se acentúan o problemas incluso que surgen por primera vez. Esto no lo vamos a poder saber de antemano, pero bueno, no está de más intentar estar eh, preparado para esos posibles cambios y es que un sector flexible también reflexivo y autocrítico ¿no? y abierto a esos cambios. Así que, ¿qué sector creéis que sería necesario para el futuro? Aquí vamos a hacer un poco ya un mix de, de todo lo comentado, ¿no? Como, como lo imaginamos. No sé si es lo mismo cómo creemos que va a ser o cómo nos gustaría que fuera. Podemos hablar de, de ambas cosas, ¿no? Y aquí ya, pues en el orden que, que queráis, libremente, tenéis los micrófonos a mano y ya, pregunta abierta, intergeneracional. Yo, sobre todo, eh, veo que el mayor legado que tenemos en este sector es la fuerza y la valentía. Eh, como habéis comentado, eh, hay que tener narices para hacerle frente a un régimen como el que fue, para levantar todo este sector y en una escala distinta eh, debemos, sobre todo los que empezamos y los que estáis terminando, eh, tener el mismo valor o más para hacerle frente a lo que nos viene. Cada día se, detecta, se detectan nuevas necesidades, nuevas situaciones, nuevos malestares y, y tenemos que estar al pie del cañón para poder identificarlas, poder tratarlas y ante todo poder entenderlas. Uh -huh. sabemos por ejemplo que una de esas necesidades que siempre ha estado ahí y de la que nos hablaba María Ángeles no solo sigue estando sino que ha ido a más una de las consecuencias de los últimos acontecimientos sabemos que está siendo el impacto que están teniendo en, en la salud mental de la población ¿no? y de la población más joven también así que sigue siendo una cuestión en la que hay que poner el foco y vemos que es una necesidad que ya existía y que sigue existiendo y que incluso va a más ¿no? o sea que tenemos que seguir atentos y atentas a todo eso, más opiniones, más visiones de, de futuro, deseos para el futuro. Pues yo, la verdad es que después de, de oír a nuestros compañeros, nuestro compañero, a nuestras compañeras jóvenes y algo que también veo en las personas que se están acercando y que trabajan con nosotras, eh, pues es mucha confianza. Creo que el legado está siendo muy bien recibido, creo que está eh, perfectamente, o sea, es, estamos pasándolo a unas manos muy adecuadas, si se puede decir de alguna manera. O sea, que en ese sentido, la verdad, entiendo que iniciamos algo que creo que se va a continuar y en el cual pues, eh, se, va, se va a desarrollar, yo creo que incluso mejor, porque de alguna manera el conocimiento adquirido eh, la, eh, se va a, a, a, a traspasar y lo vais a, a desarrollar. ¿Más opiniones, reflexiones, conclusiones…? A ver, bueno, pues, María Ángeles, vamos con, con María, María Ángeles. María, no, <risa> sí, que hace ya mucho que te hemos emociono, escuchado, no nos vamos. apetece escuchar de otra vez. Bueno, pues sí, yo sí que espero que, que haya futuro. O sea, el futuro yo lo veo que se, haya, se invierta mucho en salud mental, como habéis dicho, las pandemias, eh, el trabajo, eh, múltiples, múltiples. Eh, pues que, pasa, que falta en la sociedad, pues eh, yo creo que están cayendo muchas personas en depresiones, eh, en varias desencadenantes de la enfermedad mental y por eso yo creo que tiene que haber más inversión para que esas personas no se vayan agudizando y tengan, como he dicho antes, un proyecto de vida. Sí que yo quería matizar una cosa aquí también, es que nosotros empezamos del voluntariado con gente también, profesionales voluntariados pero que ya llevamos como 30 años aunque yo llevo 35 30 años que ya nos hemos profesionalizado que tengo unas profesionales que no es solamente el, el, los, la junta directiva sino que de verdad que tengo que poner en valor pero en valor toda la gente que me ha rodeado de profesionales y por ahí voy, pues con ese con este espíritu de, de futuro espero que bueno pues que podamos conseguir pues que todos nuestros familiares con problemas de salud mental tengan una vida digna y sean en un futuro proyecto de vida Gracias María Ángeles ¿Manuel? sí Luego le dejamos al futuro la última parte sí. Uy, Para que... te toca las conclusiones dejamos eh, al futuro. Solo, solo los malos comerciantes y los malos políticos también, echan la culpa a, a los clientes el que no venden. Lo que tienen que hacer es pensar qué es lo que están vendiendo, a ver si lo que venden merece la pena. Por tanto, yo creo que el reto principal del tercer sector es tener clara su identidad, tener claros sus valores. Mientras seamos capaces de vender, de ofrecer Tendremos a una sociedad implicada de ofrecer valores, tendremos a una sociedad implicada y tendremos, espero, el respeto de la administración. Porque la administración sabe, sabe, que cuando ellos no estaban, estábamos nosotros. No nosotros, persona, eh, no, no, no, otros, otros, estaban otros, haciendo lo que, la democracia y la implicación institucional y la implicación de toda la sociedad hizo que pasase a manos de la administración. Pero queda fuera de la administración una parte de sociedad que no quiere delegar en la administración el problema de las personas. Porque en el momento que delegamos lo que les afecta a las personas y lo delegamos en otros, estamos deshumanizando la sociedad. Y en ese sentido, nos ganaremos el respeto de la sociedad. De, el de respeto de la sociedad, la implicación de la sociedad, el respeto de las administraciones, a las que además tenemos que pedirles que nos dejen ser lo que somos, que nos dejen ser otra cosa, que no nos consideren prolongaciones a las que subvencionan, y como te subvenciono, te digo, y te marco, que nos dejen aportar lo más originario de, que tenemos, que es el valor de la gratuidad, el valor de la cercanía de los problemas, el valor de la implicación, el valor de creer que esta sociedad puede ser de otra manera. Todos estamos construyéndolo. No, no, no, no somos enemigos de nadie, no somos rivales de nadie, pero sí queremos el tercer sector, Queremos que ser reconocidos en nuestra originalidad, en los valores originales. Para ello, lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son los elementos que nos diferencian, qué diferencia hay entre una tienda que vende chucherías y una tienda que vende cultura, que vende otro tipo de cosas. Por tanto, hagamos autocrítica, pero con el, como quien está buscando eh, la identidad, como quien está buscando el respeto, como, como quien sabe que el respeto se merece y de los que no nos respetan, porque desprecian todo esto, que todavía los hay, de esos no cabe esperar nada. Lo que cabe esperar es que los valores estén tan radicados y tan profundos que nos dé mucho, mejo, mucho más valor la capacidad de dar respuestas a gente que nos necesita, o a gente a la que podemos ser útiles, a gente a la que podemos transformar, que el de cuatro que piensan que estamos sobrando porque no somos más que una panda de, de piraos. Por tanto, eh, el problema de nuestra tienda es que tenemos que vender el mejor producto convencer de que tenemos el mejor producto y convencer de que cuando pedimos, no pedimos para nosotros. Nosotros no somos el contrario a la administración, el alter de la administración. Nosotros no miramos a la administración ni queremos que la administración nos mire. Nosotros queremos que la administración y nosotros miremos en la misma dirección. Y es la dirección de la sociedad, y es la dirección de la gente, de los vulnerables. Y en esa dirección nos encontraremos administración, gente buena, sociedad eh, y, y, todo, y todo el mundo mundial. Vamos, o sea que yo creo que eh, eh, llevar el problema a los demás a veces es una manera de... Es como cuando en fútbol se dice, es que el árbitro no sé qué no, Déjate del árbitro, si, hemos, si tenemos que entrenar más, entrenemos más, eh, entrenemos más. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir, porque estoy convencido de que eh, no hay nada más potente, voy a decir otra cosa, no vamos a convencer a nadie, pero podemos seducir. Y la seducción tiene mucho más potencia que la convicción, porque la, la seducción es una especie de convicción emocional. Y como diría María Ángeles, si a esto no le ponemos emoción, como lo ha hecho ella, ¿qué coño pintamos aquí? Pues efectivamente la colaboración fundamental ¿no? para, para lo que tenemos entre manos, sin ninguna duda. Y además la propia consejera ya nos lo decía, si en algún momento hemos sido conscientes de que juntas y juntos somos más fuertes, pues probablemente sea este momento histórico en particular. ¿no? Así que Nerea, María, todavía también para, para vuestras reflexiones finales, tenemos tiempo. Eh, yo iba a ser, uy, barcato, iba a ser eh, simple. Para mí el futuro del tercer sector social está en espacios como este. Eh, solo hay que ir a Manuel, a Male Ángeles a hablar eh, y ser parte de ese legado eh, generacional. ¿no? O sea, Esa transmisión de, en esa búsqueda de asentar la identidad, para mí eso es clave. ¿no? Y capacitar a la juventud en, con este discurso. Para mí es la clave de, de esa proyección hacia que el tercer sector eh, se mantenga, se mantenga con vida, eh, sensibilice a la sociedad y, y podamos seguir eh, caminando juntas. Eh. Eh, no, otra vez no, no me voy a emocionar más. Eh, pues yo, nunca es demasiado. Eh, Las emociones ¿Eh? tienen que fluir, nunca es demasiado. Eh, pues yo, pues muy en la línea, ¿no? También eh, creo que espacios como este, como decía María, son imprescindibles, ¿no? Sobre todo por, eh, pues bueno, por, por lo importante del relato, de la construcción del relato, pero bueno, creo que también porque somos un sector que pone encima de la mesa eh, que el sistema este productivista que vamos a toda leche, este neoliberalismo loco, ¿no? eh, nos come y, y, y nos hace perder la esencia más primaria y más innata que tenemos los seres humanos, que es el encontrarnos y el ser interdependientes, que lo somos, ¿no? creo que aquí ha quedado como muy patente eso, que las unas sin las otras poco podemos hacer, eh, eso por un lado, y creo que por otro lado, un poco también eh, apelando a las administraciones, ¿no? creo que nos deberían escuchar más, porque creo que el tercer sector lleva un camino recorrido muy amplio, eh, haciendo y evidenciando eh, muchísimas cosas. Eh, y creo que aunque a nosotras como sector eh, nos interpela de manera directa eh, pues bueno, toda la legislación, el boletín oficial del Estado, porque nos encajona y nos eh, influye de manera directa en nuestro día a día y en nuestro quehacer, ¿no? creo que esta relación también en el, en el diseño de, de leyes y, y demás, creo que tendría que ser un poco bidireccional. Creo que la Administración tendría que dejarse escuchar un poco por las experiencias y vivencias que tienen los equipos profesionales, que son los que día a día acompañan ¿no? todas esas necesidades eh, que tienen las personas personas más vulnerables. Entonces, bueno, eh, creo que si nos escucharan más, eh, pues bueno, igual habría cosas que, que serían mucho más fáciles de, de llevar a cabo. Y aquí lo dejo. Sin duda, este tipo de foros, estos espacios de diálogo y de reflexión son esenciales. Creo que hemos tenido muchísima suerte quienes hoy hemos podido escuchar a nuestros seis invitados e invitadas. Ha habido tiempo para todo, hemos podido identificar algunos de los grandes valores que caracterizan al tercer sector social de Euskadi, hemos identificado retos también presentes y futuros, hemos hecho autocrítica, hemos lanzado reivindicaciones, ha habido tiempo y lugar para todo y hemos demostrado, o por lo menos la actualidad nos ha obligado a demostrar que el tercer sector social también es resiliente, que es un concepto que está muy presente en nuestras conversaciones últimamente es un sector fuerte también que se adapta a los cambios que como nos contaban también en las conclusiones de este barómetro 2021 ha salido fortalecido ¿no? qué necesidad y como no falta energía y no falta vocación, sin duda podremos seguir afrontando pues, lo que la actualidad y, y la realidad cambiante nos vaya trayendo. Así que esta mesa, este encuentro con personas, como decíamos, además de los diferentes territorios históricos de Euskadi, de diferentes ámbitos de actuación dentro del tercer sector social, no solo nos ha permitido reflexionar en torno a ese legado de las generaciones pioneras y conocer el modo en el que las generaciones más recientes, pues perciben el presente y el futuro del sector nos ha permitido también mostrar esa riqueza y diversidad de la que hablábamos al principio, promover el reconocimiento que reivindicaba también María como agente fundamental de transformación social que tiene el tercer sector social. Como vemos, eh, los retos son diversos, algunos han quedado ya expuestos, habrá muchísimos más y bueno, Euskadi tiene estos retos ante sí, su tercer sector en particular, pero toda la comunidad en su conjunto para preservar… Esos valores que reivindicábamos ¿no? al inicio, la diversidad, la coherencia, las respuestas adecuadas a las necesidades existentes o emergentes y un relevo generacional que siga garantizando este tercer sector social diverso, plural, solidario y capaz de actualizarse. Así que… Muchísimas gracias a todos los presentes por, por la atención eh, que nos habéis brindado y gracias sobre todo a las personas que nos han acompañado y que han compartido con, con nosotros y nosotras su experiencia, su trayectoria y su visión. María Ángeles Arbaiza Goitia, Manuel Merino, Concha Clavero, María Miñambres, Nerea Laina e Iker Migueliz. Un fuerte aplauso para ellos y ellas, por favor. Esan bea da esan Es dago. Es que ematen ditugu baita beato kitik, Ona, etorri, saretenoi, hoy. Hemen parte arte hoy. Muchas gracias por venir a compartir, a informaros, a emocionaros, a emocionarnos. Y por nuestra parte, nada más que deciros que se cierra esta parte formal de nuestro encuentro de hoy, se abre la oportunidad de seguir compartiendo un desayuno, un lunch, una conversación, un espacio en el que todo esto se ponga en juego y sigamos en marcha con el sector desde la luz que nos ilumina de atrás y con todo lo que tenemos por delante. Es que ricasco.